¿Por qué llevo el cabello como lo tengo? Pues una, porque de donde yo vengo, o bueno, con la familia de donde me crié, no les gusta el cabello afro, utilizan su cabello liso, bueno, por temas creo que de etnias, porque no se han auto -reconocido todavía, o no se autorreconocen. entonces... Decidí yo misma averiguar por mi cuenta, saber la etnia afro, porque era tan especial llevar el cabello afro, porque era el cabello crespo, más abultado, más bonito. Eh, dije, bueno, si mi familia no quiere como tal que yo lo lleve, pues lo voy a llevar, porque aún me siento reconocida, me autorreconozco. Y me siento muy identificada con ello, entonces me parece que es muy bonito, me siento libre y viene por mi etnia. Mi etnia negra utiliza su cabello así y pues me encanta llevarlo así.